Pobre Penco, Gonzalo. Gonzalo Castillo. <ríe> sí. Eh, la presentó. Eh, el SEM también, el exministro de Defensa. Margot la presentó? Ay, pero eso le hizo más daño que. <ríe> ¿Cómo así más daño? Explícame, ¿cómo que más daño? <ríe> Porque nadie le cree. ¿Que no tiene? Porque nadie le cree. ¿Cómo así que nadie le cree? así mismo que nadie le cree la totalidad que ella presentó entre patrimonios eh, cuentas de ahorro y dinero eh, líquido es decir en efectivo hizo una sumatoria de unos 51 millones de pesos pero está bien porque ella es una mujer de trabajo no, no, no, perdón, está bien yo o sea no tengo por qué dudar de su palabra pero te estoy diciendo pero que no le crees porque cree. mucho o porque es poco porque es poco ¿No hay 51 millones no, no, de pesos es poco. para ella y el trabajo que desempeñó es poco. No, no, no, Veloz, tú ves, ahí yo no estoy de acuerdo no, con ti, es que, ¿no? que pero es que Veloz no, porque no soy yo, yo estoy siendo un sí. instrumento del pensar del pueblo. Ah, es ok, que pero, tú, pero ¿qué tú piensas? ¿Qué no, mucho o no, es poco? poco? ¿Qué tú piensas? ¿Qué es mucho o qué poco? Es una cantidad razonable, sí. 51 millones Ahora yo veo bien. Sí es que hubiese eso, salido con más, ahí la gente... Incluso, incluso, eso dice mucho de que la vicepresidenta, ex vicepresidenta sí. Margarita, eh, tuvo un manejo decente en las funciones públicas. Y aún, ahora hay que ver... Acá una pregunta. Pero, ¿Leonel y ella tienen, tienen patrimonio separado? No, mancomunado. O sea, entre Leonel y ella 51 millones. No, no, no, ella de manera eh, Personal. particular. Personal, pero ahí estoy confundido, sí. porque el patrimonio de una pareja es junto. Tenemos llamadita, 809-725-0505. Buenas tardes. Buenas. ¿Ando? Sí, que no sabes de dónde. Sí, Antonio. Antonio. ¿De dónde, Antonio? De los Aguayos. Adelante, Antonio yo quiero que ustedes tocaron el tema de los de, de los apartamentos correcto entonces esos apartamentos eh, yo digo que lo que un gobierno que lo que un gobierno hace no puede venir otro a disolverlo a se está, corta, se, está se está cortando eh, eh, se está cortando tu llamada trata de porque se está cortando el televisor, televisor sí pues sí, entonces, eh, eso, esos apartamentos ya fueron entregados. Entonces, un gobierno uno, otro gobierno no puede venir a, a dar un cabo ahí con ya esa gente que están establecida ahí. Eh, bueno, mira, eh, realmente es así, pero eso depende. Si hay irregularidades, hay que investigarla Y si la hay, entonces hay que abrir una investigación. Porque si se entregaron de forma ilegal y a personas que no califican entonces se le quita, ojo con esto, ¿eh? o sea, el apartamento se te entregó, pero si tú no calificas, por ejemplo, si a mí, a Roberto le dan un apartamento, primero Dios me libre, yo tengo mi apartamento, gracias a Dios, yo no puedo quitarle la oportunidad y quitarle un apartamento a una gente que lo necesite, entonces eso es algo ilegal y eso es lo que se debe de investigar y es lo que la gente reclama, que hay personas allí que fueron favorecidas eh, allegados a funcionarios de San Francisco de Macorís, se dice que personas llegadas al exgobernador, a la exdiputada, fueron eh, beneficiadas, personas que tienen incluso ya su vivienda. Entonces, eh, eh, eso hay que investigarlo. Así que gracias eh, por su llamada y, y eso es lo que eh, hay que investigar. Hay que investigar esa parte y ya luego se investigue. Bueno, y bueno, ahí entonces se, la justicia tendrá, tendrá la, la última palabra. Mira, eh, eh, eh, Roberto, para Ajá. terminar el tema de la declaración jurada de bienes, aquí tengo el dato exacto, eh, pues para Margarita Cedeño, eh, corresponde a 51.465.851 pesos. Ah, está bien. Y pues si hacemos la comparación por ejemplo como te mencioné del ex ministro de defensa eh, Paulino Sem él hizo un de, una declaración de patrimonio por 82 millones de pesos y precisamente ahí hicieron la comparación o sea, tiene más que Margarita y recordar que hace algunos meses me parece que fue parte de la campaña eh, de bueno, de presidencia y todo eso, eh, la campaña sucia como se le conoce, la cuenta que le que hicieron, bueno yo no lo sé la supuesta cuenta que apareció de Margarita en Suiza, de todos los millones. Bueno, eso habría que investigarlo, porque una cosa es... Eh. Sí, que ella salió a desmentir y todo, una supuesta cuenta, su nombre, en Suiza, con mucho dinero. Bueno. Eh, hay Aunque que de manera formal, de manera formal, Margarita, que tiene desde el año... Eh, bueno, desde el año 2004, cuando empezó como primera... Bueno, 2004 no, el 2000, 2008, 2008, como primera dama de manera formal su vida política, se pudiese decir, ella de manera directa, directa, no ha estado involucrada en casos de corrupción. Bueno, eh, yo no lo veo bien, no es una declaración del otro mundo, pero hay que ver. Mira, eh, Veloz, para terminar y poner el contexto, pero vamos a recibir esta llamada a nombre de Negrín Motos. Negrín Motos, que tiene todos los vehículos Toyota. Eh, hizo un llamado recientemente en Ricoh para las eh, bolsas de aire Takata. Ahí está nuestro taller anexo con todos los respuestos originales de la marca Toyota. Buenas tardes. ¿A quién tenemos en línea? Buenas tardes. Y mi nombre es Miguel González, de Conuco, Salcedo. Salcedo, provincia de Hermanas Mirabal. Adelante. Es eh, eh, para preguntarle si la doctora Milagro Sortibos hizo la declaración jurada ya Y si la hizo, por favor, decime cuál es la cantidad ella declaró eh, Mira, eh, la de Milagro Sortibos no la tenemos Creo que ella no la ha hecho, la de Milagro Sortibos Tengo que confirmar el dato Pero te prometo eh, que si no lo conseguimos antes de que termine el programa eh, lo puedes buscar en las redes porque lo vamos a publicar. Que de hecho, Veloz, continuando con la declaración jurada de los funcionarios salientes, está también Juan Ariel Jiménez, Donald Guerrero, Francisco Javier García, exministro de Turismo y Yanet Camilo, que entregaron su declaración jurada. Tenemos llamadita llamadita a nombre de Palmares Mall, una forma muy diferente de comprar, ahora venimos más ampliados. Si usted visita la provincia de Duarte, tiene que ir a Palmares Mall. Ahí está el supermercado, tiendas, envíos, banco y todo. Palmares Mall. Llamadita, buenas. Buenas tardes, hermano. ¿Quién nos habla y de dónde? Johnny Gómez, del barrio Hermana Mirabal. Adelante, Johnny Gómez. Mira, eh, no sé, nosotros que andamos siempre en la calle, usted también, eh, nos hemos podido dar cuenta de las estaciones de gasolina de nombre Figma, que hace mucho tiempo que se ha filtrado eso, de que eso, eso, esas estaciones son de Margarita, una sola estación de gasolina, si es verdad que son de ella Se cuesta 50 millones nada más de eso Y son de color naranja, son muy bonitas Pero eso queda en el aire Como una especulación Exactamente, usted mismo entró Como yo digo aquí velo, Una palabra que le gusta verlo Usted mismo entró en el campo De la especulación Porque ahora, ante la Procuraduría General de la República Donde se presentaron Esas declaraciones juradas Hay que darle seguimiento y certificar si es así o no, porque hay que ver, ya eh, eso el PECA y todo lo que tiene que ver con, con, con la investigación eh, de esos funcionarios, si esas declaraciones son reales y si tiene algún terrateniente o un prestanombre, algunos bienes e inmuebles, porque todo eso que se ha dicho de la ex vicepresidenta Margarita ahora entra en el campo de la especulación, habría que llevarla a los tribunales o hacerle una investigación si esos bienes que ella declara son realmente los bienes que ella tiene o si ella tiene más de ahí. Pero hasta ahora, entre los bienes que ahí estaba, por ejemplo, vehículo, apartamento, o, eh, propiedades, dinero en efectivo, todo, son 51 millones y algo. Lo que me, sí me llama poderosamente la atención es que se supone que si ella está casada con el presidente, digo, si tienen bienes separados y aún así, si están casados, tienen que ser mancomunados. Digo yo, no entiendo eh, por qué ella hizo algo independiente, porque se supone que lo de ella es de su esposo y lo de su esposo es de ella. Por ejemplo, no, me está pregunta, no está independiente, Roberto, según en su declaración. O que sea, eso es de Gilionel y y eh, O sea, me parecería imposible. No, no, porque, se, espérate, según el documento porque si es de ella y, y, y de Lionel, tienen, hay problema ahí en esa declaración. Bueno, porque no creo que entre ella y Lionel tengan 51 millones. ¿Tienen que tener por lo menos algo más? Digo yo, digo yo, tú ves. Ya eso lo tendrían que investigar. Ahí estoy entrando en el, vuelvo a entrar al en campo de la especulación porque yo no puedo decir qué tiene o qué no tiene nadie. Cada quien sabe lo que tiene. Ahora, cuando hace una declaración jurada de bienes, pues, entonces ahí tú tienes que transparentar. Tenemos llamadita, llamadita a nombre de Palmar Small, 809-725-0505. Tenemos la llamada, se fue. Ok, Seguimos, mira, declaraciones juradas de los funcionarios salientes, ya la hizo José del Castillo Sabiñón, Silfrido Párez Pérez, Máximo Muñoz Delgado y José Ramón Fadul, que era de, el ministro de Interior y Policía. Eh, también Eduardo Selman, Ramón Ventura Camejo, Danilo Díaz, Rafael Sánchez Cárdenas, eh, tu amigo de Salud Ay, Pública, Dios, sí. hizo su declaración jurada. Eh, también de los funcionarios salientes, Yocasta Guzmán, Temisto Cles Montaz, Carlos Amarán, ratificado, eso que se quedaron eh, en su puesto, ratificado por este gobierno de Luis Abinader, no la han hecho, eh, la he hecho, ya la hizo, o falta, no, no, falta por hacer, esto Valdea alviso no la ha he hecho, Clarisa de la Rocha, no la ha hecho. Y el general Juan Manuel, eh, Juan Manuel Méndez, que fue en el COE ratificado por el presidente Luis Abinader. De este gobierno, ¿quiénes no han hecho su declaración jurada? El presidente Luis Abinader, no la ha hecho. Lisandro Macarrulla, no la ha hecho. Jorge Ignacio Paliza, señores, no la ha hecho. Roberto Álvarez, no la ha hecho. Kimberly Tavares, no la ha hecho. Roberto Fulcar, no la ha hecho. ¿De, de, de educación? Deligne Asensio Burgos, tampoco. Y la pregunta que me hizo el joven, le dije que antes del mediodía se le iba a contestar, Milagros Ortiz Vos no ha hecho su declaración. Ella, ella sí la, la hizo ayer, precisamente, su declaración ¿Ayer? de bienes, se la mandé, sí, 10 de septiembre, eh, revisa tu WhatsApp. Lo que no veo es la cantidad, pero sí la hizo. Bueno, si la hizo, no te, eh, en, en la información que buscamos no la tenemos. Eh, tampoco han hecho sus declaraciones juradas. Eh, Yadir Enríquez. Bueno, eh, sí, está ya está ya la depositan, sí. Eh, perdón, el dato el dato fue, fue, errado, fue errado mío. Eh, eh, el dato de, la, de los que han hecho sus declaraciones juradas eh, La depositaron, uh -huh. sí En eh, Milagros Ortiz Bos, Kimberly Taveras y Roberto Furcal Sí, ya depositaron su declaración Sí, También Yadira Enrique, Limber Cruz, Tony Peñaguaba y Eduardo San Lobatón eh, Luis Valdés, Orlando Jorge Mera y Carmen Heredia También depositaron su declaración jurada, sí Ya están depositadas, sí el dato fue... Sí, igual no, que la eso, vicepresidenta... Estaba de, estaba de cumpleaños el día de ayer. Sí.